Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video, soy Carlos Vallejo del canal de Tinocher Spanish Y el día de hoy les voy a enseñar a copiar los videos que ustedes tengan en su iPhone ¿Ok? De una manera súper fácil y súper sencilla a la computadora Aquí como pueden observar, tengo la sección de videos Aquí tengo en este caso dos videos que, bueno, voy a copiar a la computadora Tengo en este caso este video que grabé hace poco Y también tengo este otro que también grabé hace poco, pero... ¿Cómo lo hacemos? De una manera súper fácil y súper sencilla. Pues quédense en este video que se los muestro a continuación. Bueno chicos, en este caso para pasar los videos que tengamos en el iPhone a la computadora, vamos a utilizar nuestro programa llamado Tinoxer iCareFone, el cual estará en la descripción del video. Lo descargan, lo instalan, obtienen la licencia y luego le damos clic derecho... Y le damos donde dice ejecutar como administrador. Una vez que el programa se haya ejecutado, vamos a conectar nuestro iPhone a la computadora mediante el cable USB. Una vez que nosotros lo conectemos, acá va a aparecer la información del dispositivo, muy importante. Lo que viene siendo el modelo, la versión, el estado de la batería, el estado del almacenamiento y otros elementos adicionales. Ahora, para poder copiar o transferir los videos del iPhone a la computadora Simplemente tenemos que irnos hasta el apartado que dice Administra tu dispositivo iOS Y seleccionamos la opción que dice Fotos Fácil, sencillo Luego nos vamos hasta la galería fotográfica Que es donde generalmente tenemos los videos Claro que si ustedes tienen videos La aplicación de videos nativa de iOS Pues ya sería cuestión de que en el apartado izquierdo seleccione la opción que dice videos ok pero para este ejemplo vamos a irnos hasta el apartado de fotos porque aquí eh, se almacena prácticamente todos los vídeos descargados y grabados de nuestro iphone ahora en este apartado de fotos no solamente vamos a encontrar los vídeos sino también las fotografías que están en la galería fotográfica y así si quieren localizar de una manera más rápida los vídeos Podemos irnos hasta álbumes Y aquí en álbumes vamos a seleccionar lo que viene siendo la carpeta de videos Vamos a darle doble clic Y aquí tenemos algunos videos que tenemos en el iPhone Ok, varios videos de hecho Vamos a seleccionar dos videos Este de acá y este de acá Ok Y luego de seleccionar los videos que desean copiar al iPhone Simplemente le dan al botón que dice exportar Seleccionan una ruta de acceso rápido Le dan en aceptar y esperan a que en este caso lo que viene siendo TinoShare, IcareFone se encargue de finalizar la copia sin ningún inconveniente Bueno chicos ya después de que se hayan transferido los videos nos va a aparecer este mensaje Simplemente le damos clic al botón que dice ok, podemos incluso cerrar el programa Y ya acá se nos crea una carpeta, ok, con el nombre de los elementos que nosotros hemos seleccionado Que en este caso son los videos Vamos a abrir la carpeta de videos y cuando abramos esta carpeta, vamos a tener los videos que nosotros previamente habíamos seleccionado y hemos logrado copiar del iPhone a la computadora. Ok, súper fácil y súper sencillo. ¿Y a personas que te van a ofrecer... Cosas, y bueno chicos ya sería cuestión de abrir eh, los videos con cualquier reproductor Así que yo el video se los hasta acá No sin antes recordarles que si les ha gustado este video Apoyarnos con un like un me gusta Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal tino ser Spanish Soy Carlos Vallejo y nos estamos viendo en una próxima ocasión Muchas gracias y hasta pronto Bye bye